3.57. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Durante mayo y junio, Recari compra paquetes en los puntos de venta Supergiros a todos los operadores por montos iguales o superiores a mil pesos y participa en los sorteos semanales de smartphones, tablets y parlantes. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co se han detenido las balotas para conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 6993 es el número ganador del sorteo de hoy 12 de mayo del año azul 23. Muchísimas felicidades.